De la dieciochoava semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas.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 Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les, les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús Mateo une la narración de la confesión de Pedro Con el enfrentamiento que tuvo el mismo Pedro con Jesús Primero Jesús pregunta sobre lo que dice de él Unos dicen que es un profeta o que es el mismo Juan Bautista Y luego pregunta sobre él ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y formula una magnífica profesión de fe. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le alaba porque ha sabido captar la voz de Dios. Y con tres imágenes le constituye como autoridad en la iglesia, lo que luego le llamará el primado, la imagen de la piedra, Pedro o piedra, roca fundacional de la iglesia. La de las llaves, potestad de abrir y cerrar en la comunidad, y la de atar y desatar. Este episodio de la confesión de Pedro ha sido utilizado para argumentar y justificar el poder de Pedro y de sus sucesores, los papas, en el gobierno de la iglesia. Hoy es necesario que la iglesia tenga su centro en Jesús y no en ningún poder humano, por muy religioso y sagrado que sea. De la importancia del segundo relato, el del enfrentamiento de Jesús con Pedro Cuando Pedro se enteró del fracaso y de la muerte que le esperaba a Jesús Al que él había confesado como Mesías, el Salvador Se enfrentó directamente a semejante fracaso Y a una muerte causada por los máximos representantes del poder religioso Ahora bien, a Pedro, y a quien piensa como pensaba Pedro Jesús les dice que son un escándalo y los increpa, como se rechaza el mismísimo Satanás. El Evangelio de Jesús no es poder que somete, sino solidaridad que sufre con el que sufre, con bondad y misericordia y amor a todos. Antes le alaba porque habla según Dios, ahora lo reprocha porque habla como los hombres. Antes le llamaba roca y piedra de construcción, ahora le llama piedra de escándalo por el mismo Jesús. Hay una relación entre la misión de Jesús y la cruz. Mateo nos dice que después de que Jesús se le descubre ya abiertamente como el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús comenzó a anunciar que tenía que sufrir mucho y morir.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 Husano. Jesús buscaba con esto quitar de la mente de sus discípulos la idea triunfalista que el judaísmo tenía en relación al Mesías El Mesías no sería un rey que gobierna desde un palacio, sino un rey que reina desde una cruz Y sus discípulos si quieren pertenecer al rey de este rey deberían aceptarlo como tal la reacción de Pedro manifiesta la actitud errónea de cristianos que buscan un paraíso sin cruz, un Mesías sin pasión. Por ello Jesús los invita a reflexionar y a entrar en su corazón y a aceptar el misterio de la cruz. Nosotros, en medio de este mundo que nos invita al confort y a evitar todo sufrimiento, aceptemos que el seguimiento de Jesús forzosamente pasa por la cruz. Los falsos paraísos propuestos por el mundo terminan siempre en desilusión. El camino de la resurrección pasa siempre por el dolor, por el dolor redentor. En nosotros pueden existir una fe y un amor hacia Jesús, hacia Cristo, y a la vez la debilidad y la superficialidad en el modo de entenderle. No se podía dudar del amor que Pedro tenía a Jesús, ni dejar de admirar la prontitud y decisión con que proclama su fe en él. Pero esa fe no es madura, no ha captado que el mesianismo que él espera no coincide con el mesianismo que anuncia Jesús, que incluye su muerte en la cruz. Todos tendemos a hacer una selección en nuestro seguimiento de Cristo. Lo confesamos como Mesías e Hijo de Dios, pero nos cuesta entender que se trata de un Mesías crucificado, que acepta la renuncia y la muerte, porque está seriamente comprometido en la liberación de la humanidad. No nos agrada tanto que sus seguidores debamos recorrer el mismo camino. Como a Pedro nos gusta el monte Tabor, el de la transfiguración, pero no el monte Calvario, el de la cruz. A Jesús le tenemos que aceptar, entero, no sólo aquello que vaya de acuerdo con nuestra formación, con nuestra sensibilidad o con nuestros gustos. Más tarde, ayudado por su maduración espiritual, por Cristo, por el Espíritu y por las lecciones de la vida, Pedro aceptará valientemente la cruz. Cuando se tenga que presentar ante las autoridades que le prohíben hablar de Jesús, cuando sufra cárceles y azotes, y sobre todo cuando tenga que padecer el martirio en Roma. Valió la pena la corrección que Jesús le dedicó. No tengas miedo de caminar detrás de Jesús. Que el Señor los bendiga.